Bueno cabros, aquí estamos de nuevo con otro unboxing de mitos y leyendas Esta vez traemos este pack nuevo de legado gótico que es el pack de superación Bueno, como pueden escuchar hoy día no está ni Héctorino ni Martincillo porque no pudieron estar Así que voy a hacer esto yo porque no me aguanto de abrir esta hermosura Ya bueno, esto es lo que viene como un poco, no, no, o sea, no, no reemplazar el, el, el, el nombre, pero sí a reemplazar lo antiguo para exuperación, Que antes traían sobres y cartas promocionales, ahora esto, ¿qué trae? 10 sobres en vez de 8 Una carta promocional, un póster Y lo nuevo que son los sets de contadores Así que vamos a hacer esto Bien rapidito Ah, y ahora a diferencia de otras otros veces, o sea, ¿cierto? cuando le dicen Axis Mundis esto son dos, uno luz y otro oscuridad Y se pueden juntar Lamentablemente no tengo tanto dinero, voy a comprar los dos Así que solamente compro el luz que, se, que ya me sirve Atrás tiene como un pequeño mini poster Que si tú tienes también en la caja de oscuridad puedes juntarlos y tener los dos una imagen completa ¿Ya? Entonces, ¿qué traía? 10 sobres, una carta nacional, un poster y un set de contadores Vamos a abrirlo, así es como se ve por dentro que tenemos aquí siempre tenemos el poster que puede que sea muy grande para que se lo vean que trae por un lado trae esa imagen y por otro lado trae todas las cartas luz de la edición el salomón chucky el hierofante el caballero de la real etcétera etc. después trae, trae el set de contadores después pueden ver chiquitos se sacan Contador de tiempo, contador de elementos y un contador de tesoro. Son pequeños, pero son bastante gruesos. Así que van a... duran harto. Creo que van a... O sea, por lo menos creo que van a durar. Después vienen. Ah, aquí está la carta promocional. Vamos a ver. Y ese va a ir a la carta promocional. Chango. Luz. Mientras este aliado está en juego, cada jugador solo puede jugar una carta de cada tío por turno O sea, un talismán, un aliado, un tótem, un oro, etc, etc. Mira, Mira, se me ha el juego Voy aquí Ahí Están los contadores Y 10, 5 sobres de legado gótico ¿verdad? Y 5 sobres de legado gótico 5 contadores aquí están 5 soles son 10 sobrecitos ahí vamos a hacer la cajita vamos a dar la vuelta vamos a dar las cosas ahí y ahora vamos a comenzar a abrir los sobres estamos buscando los altos terreales oh, pero buyan incipulturo furtino losen 4. dodu Lamia Expellet, Doctor Strange y. Vea, yeah, justo, Sacerdote. Melmoth el Erabundo. Entonces tu base de si todos los aliados son Racerdote y o Caballero Olus, puedes terrar las últimas dos cartas, tomar su castigo y ponerle abajo un aliado, sacerdote y controles. Puedes jugar esas cartas como si estuvieran en tu mano. Ya, perfecto. Y primero, un solo sin nada, Orfanium, el Serafín y el de la paja partimos con un sacerdote para los cabros segundo sobre de legado bótico segundo sobrecito segundo sobrecito que nos viene que se viene que se viene A ver. Henricus institor ambrosio Takisaya quisalla jime buyan el mono y demonio vexatur para jugar a Tarimán desterra un aliado de oscuridad y controles. Si pagaste el coste de Tarimán, busca un aliado de oscuridad en tu castillo y juega sin pagar su coste. O sea, es como aceleración, removal. Tienes que desterrar un aliado y controles para jugar otro aliado. Y nada, nada de nada. La Inquisitor Generales y el Kamano y bueno, comenta Siguiente sobre, llevamos 2 y son 8 sobres Llevamos dos y son 8 sobres Muroni Compas ascendente Granada de Mostaza Stries Teco Joseph Caro Y el bárbaro Bean. Al comienzo de paso final si este aliado hizo daño de combate al mismo castillo oponente. Solo lleva control de raza bárbaro. Puede subir a los oponentes que tienen juego a la mano de su dueño. Mira qué loco. Y primera mega real. Sephiroth. Talismán coste 1. Cuando juegues de Talismán destiarlo. Puedes jugar de Talismán respuesta a que tu oponente juega un aliado. Hasta la fase final. Cuando un aliado entre en juego. Bajo el control oponente puede robar una carta. Para acelerar los mazos que son agro. Uno tira eso y puede robar estas cartas para el próximo turno. Tener esta mano y poder te sacar las cosas que necesites que no es lo más importante. Llevamos 3 sobres, 3 sobres, nos quedan 6, 7 sobres. Ya no salió una mega real. Vamos por esa ultra real. O oh, si sí. alguien quiere una legendaria, ya, cita de la piel, furry el mayor, jica pechin, danza, de los furry, el taquillaya el tipo de la caja, o sea, del póster. Y Batek, guerrero. Furia retador. Cuando este leado entra en juego, roba dos cartas. Luego descarta dos cartas. Un leado de raza de dragón. Roba dos cartas. Luego descarta dos cartas. Un leado de raza de dragón. Ah, tiene que ser un leado de raza de dragón, raza de... guerrero. Ya. Y... Nada. No. Ahí, joliet Endrigo Renuncia a tus alas. Y el Haduk. Y aquí sacaron los primeros 5 sobres. Y ahora nos quedan 5 sobres más. Para seguir abriendo. Ya. Entonces, Tac. Mortus Lingua. hamaza Shu. Y. Yana Huecata. El Puco. Y el. Rugarou Bestia Oscuridad. Con este le da transjuego. otro le da control de la oscuridad. Y raza bestia. Y o raza bestia, perdón. Los demás elevados en juego que no tengan juntadas de alimento tienen fuerza cero hasta final. Mira, para que todo el, el, el oponente tengan toda fuerza cero y tú puedas matarlo. Y nada. Valdemar, Inquisidor y la espada bastón. 5 sobres, solamente una carta mega real. Puede que la siguiente tanda sobres esté la ultra real. O quizá la legendaria. Ya, Jan Justen, Inpuku, el Yanobe Kata, el Erelin, Stries, Striska y Pimpinela de la Escarlata. una bueno, las, de cartas caballeros que necesitaba. Y bien, Luz, como este aliado entra en juego, puede esterrar el arma objetivo y controles o que está en un cementerio. Luego, si esa arma tiene coste 3 o menos, podrá sin pagar su coste sobre un aliado de raza caballero y controles. Con este aldeado se ha creado atacantes, tipo puerta uno más armas, busca un arma en tu castillo y ponla en tu mano. Y una calavera gritona no más, un hijo roble, calza y las cucarachas. Ya han salido dos cartas que quería, yo las dos cartas que no sirve. Y el sefiro, que siempre es bueno para jugar cartas. Sigamos con el siguiente sobrecito: sello consagrado, lugar. Furia el Mayor, Pulilla, mariots el Nocturno y el Compendio Malecarum. Con esto no entra en juego, no hay una carta. Tu oponente este no va a jugar cartas con ese nombre durante su propio turno. Al comienzo de gira, y si tu te está en tu cementerio, puedes cerrar una carta del cementerio y la en tu mano. Mira, y... ¡Bien! ¡Bien! ¡Hierofante! De luz Entonces todos una oportunidad de y todos los aliados que controles son Raza rote o caballero. Puedes traer el objetivo de coste 2 o menos en juego o el aliado objetivo de tu cementerio y ponerlo bajo un aliado de Raza rote que controles. Puedes jugar ese aliado como si estuviera en tu mano. Mira, bien, bien, bien, bien. Segunda mega real: esta. el Sasuke, Peter Klagokovich y el Bark, Barkolak. Barkolak, buen sobre, buen sobre. Seguimos. Con el séptimo... No, octavo... No, octavo, noveno, dice sí Octavo sobre de legado gótico. Cita de la piebe, jamón, Sugi, Impuku. Clit, el cosaco. Y... Alberico, de barbariano. Que y, y... Y... Se está cayendo. Se está cayendo el... La cámara, cabros. Digamos. Y bendición bítida. Si todos los controles son luz, este talismán no puede ser anulado. Verás que no le objetivo por dentro de coste igual o menor la cantidad de cartas. Luz que controles. Luego purifica hasta tantas cartas de los cementerios como fuerza tenga ese aliado. Y nada, nada. Sagrario, esto no, no me salió antes en sobre. Asesino rojo, el de del Tin y el Apatuk. Abacum Como Abaco, Abacum Nos quedan dos sobres cabrón. Dos sobres Para ustedes Vamos a ver si Estos sobres se define Si vale la pena o no vale la pena Esta cajita Sale ¿Es bueno sale bueno bueno Chiu, acá se deteneré El cleptómano estrisga Camina Tormentas, Henricus, Institor y Dina y Clarenza. Repa entonces entonces Girna es por turno de tu grupo. Puedes ocupar el Leo Objetivo, oponente. Si todos los Leos que controlan son de raza guerrero y dragón, es el dedo de perder habilidad hasta la fase final. Y nada, nada, uh, sería un puro, todo muy raros nomás. Conde Rojo y el. Lo que mi mi el, el, el, el hierofante me el hierofante y por último último solicito de legado gótico legado gótico legado gótico último sobre for la ultra real una ultra real otra mega otra mega buena o legendaria boquita naokata bebedor de almas Soria. Casi. Ah, no vino. Ya no vino. Ya. La vino, ya... Legendaria. Kilt el cosaco. Yaman. ¿Quién? Hija de Chacal. Si es el imánto Puedes pagar dos oros para ponerlo en tu mano. mira la mano a tu ponente. una carta ahí que no sea oro. Tu ponente descarta esa carta. Para sacarle las cartas fuera de la mano. Y... ¡Oh! Caín Ultra Real. Bien, caro. Se cumple la, la tónica de las cajitas de últimamente, que siempre sale una ultra real. Aseguramos, o menos, en estas cajitas de. de para de su Está el K-In, Legendario. O sea, no legendario, perdón. Ultra real. Errante, oscuridad y unidad cartas luz. Cuando este aliado entra en juego, o sea, degradado o bloqueador, y todos los aliados que controla son oscuridad, de razones y sombras, juega al aliado objetivo de coste 2 o menos de cementerio sin pagar su coste. Al final de la fase de vigilia, oponente. Oponente, el objetivo de la seguridad y debe atacar. Tú no, si sí puedes. Bien, bien, bien. Este paria, gusano vampiros y almarada. No sé, ese caballero rojo que me sirve harto a mí. Ya, vamos a hacer un recuento de los que nos salió. Partiendo por la. Partiendo por la. Por la, por la, por la... Las reales. Las reales. Hija de Chacal. Lo curioso es que salió el, el, salió el caída en la caja luz, por si acaso. <risas> Hija de Chacal, Dina Ingarenza, Bendición Vítida, Compendium Malecorum, pimpinela la Escarlata, Rougarou, Batek saunivim Beam, Demonio y el Melmoth el Erabundo. Luego aquí tenemos. La carta promocional, Tango. Tenemos el Sephiroth Real El Hierofante Sodote y El Caín, Ultra Real Bueno cabros, eso fue todo Bueno, como les dije la caja está Muy buena, trae hartas cositas Los sobres también están buenos Y como siempre siempre sale una Ultra Real Casi segura Es muy raro que en esta caja no salga Ultra Real Así que eso que les vaya muy bien, y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.